Hoy en día, las productoras de cine y televisión encuentran un dilema. ¿Deberían adoptar la agenda progresista y promover la inclusión a cualquier costo? ¿O deberían respetar el material original y evitar cambiar elementos claves de las historias que conocemos y amamos? Veamos dos ejemplos recientes que ilustran este dilema. La película de Lightyear, que fue de Disney Pixar, y la película que acaba de salir hace como una semana de Super Mario Bros. para la ignición. Lightyear, la muy esperada película de Disney Pixar, fue un fracaso en taquilla, perdiendo al menos 100 millones de dólares para Disney con un presupuesto de 200 millones de dólares y una gran cantidad de publicidad. La película fue claramente producida con una agenda progresista. La ideología LGBT se impuso abiertamente incluyendo un beso lésbico y Chris Evans, la voz de Boss Lightyear, llamó idiotas a todos los conservadores que se quejaban del contenido de esta película bueno, I ahora, mean, por el otro lado tenemos la película de Super Mario Bros. que acaba de salir hace como un par de semanas, esta película solo tenía un presupuesto de 100 millones de dólares y ahora al haber hecho este video lleva casi 400 millones de dólares de ganancia 375 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la mayor apertura mundial de todos los tiempos de una película animada. La película no tiene una agenda forzada, no hay personajes inclusivos impuestos, no se cambian aspectos clave como el sexo, el color o alguna característica de un personaje querido, y se respeta el material original, que eso es lo más importante, mantener la esencia de los personajes de cómo fueron escritos. Ahora, Chris Pratt, que fue quien hizo la voz de Mario, es uno de los pocos cristianos abiertos que están en Hollywood en este momento. Y a él le han dado demasiadas críticas y esas comunidades lo han intentado cancelar un sinnúmero de veces. Entonces, ¿qué lección podemos aprender de estos dos ejemplos? Está claro que la audiencia valora el respeto por el material original y el entretenimiento familiar sin agendas políticas forzadas las productoras deben darse cuenta de que los espectadores no están interesados en ver sus historias y personajes favoritos manipulados para promover una ideología específica en última instancia las productoras de cine y televisión deben tomar una decisión sobre qué enfoque adoptar pero lo que es seguro es que nosotros los consumidores elegiremos en última instancia a dónde irá nuestro dinero. Si las compañías quieren seguir siendo rentables y exitosas, es fundamental que escuchen a sus audiencias y adapten a sus deseos y necesidades, en lugar de intentar imponerles una agenda política. Mi gente, esta es una nueva temporada del canal de Antes Que Fueran Famosos, si te ha gustado este video, déjanos saber tus comentarios en la caja de comentarios de aquí abajo. Mi nombre es Christopher Meneses, nos vemos hasta la próxima. Chao.